Pues mira, yo el mundo entre señores lo veo, eh, pues te diría que básicamente, pues igual que lo veo ahora, sinceramente. Eh, vivimos tiempos tremendamente frágiles, tremendamente líquidos y todavía nos queda un ratito de disfrutar, porque es lo que tenemos que hacer, disfrutar de esta liquidez. Hay grandes tendencias que tienen que ver con todo el universo digamos, colaborativo, hay grandes tendencias que tienen que ver pues, con todo el universo de la tecnología, inteligencia artificial, a nivel político pues, vemos que hay un resurgimiento de todo el tema de, de, de los movimientos más de derecha, más fascistas y más no sé qué. Un devenir.